Vaya a tocar la batería ahora, ahí, porque aquí tenemos a al loco, la mata coco. ahí el banquito, súbese. ¿Eh? Vamos a apagarte. Ahí, sube, ahí. Toca. Toca. ¡Correcto!